Me llamo Jusán, tengo 16 años y estudio aquí en Fundación Picarral. Yo no soy buen estudiante, pues en el instituto te aburres, te vas a alguna pirola y la verdad que yo he elegido la escuela de El Topi y he elegido fontanería pues porque me ha gustado. Y porque se puede aprovechar mejor, se puede aprovechar. Pues por la mañana educación básica, luego ya sobre las 11 hacemos un poco de teoría y luego ya empezamos la práctica. Lo normal, algo una cisterna, montamos un bater cualquier cosa. Tenemos de todo aquí, no nos falta de nada, herramientas profesionales. Sí, hemos hecho varias excursiones, hemos ido a canoas, también fuimos a, a una exposición de estas en Feria de Muestras, que era de fontanería, ya la fontanería profunda, ya la grande, para ver, yo qué sé, para, para saber algo más. cualquier problema que ha habido de cualquier tipo pues me han ayudado mucho siempre han estado allí por Al lo menos tienes algo ya un empresario que quiera coger a un trabajador no va a coger a cualquiera que ha salido de clase y yo quiero seguir con fontanería para el año que viene algún curso de climatización y seguir a ver si puedo a ver si puedo hacer algo me gusta mucho el balonmano, soy buen jugador y a ver si puedo jugar en el Kai Balonmano Aragón, que me gusta mucho. Hay que formarse que la cosa está mal. Hola, me llamo Jones. tengo 17 años y estoy viviendo en, en un piso de Fundación Picabal. Pues estoy haciendo un PCPI de chapa y pintura y ahora mismo estoy, estoy de práctica, en un taller. Me levanto a las 7 de la mañana, desayuno, salgo, voy a, a clase. Después de clase salgo a las 12 y media, llego aquí, descanso un ratico, como, y después veo un poco la tele, aseo las horas de estudio y después a la actividad o al tiempo le voy. Hasta la noche, cenar, veo la tele. Las instalaciones me parecen muy bien, con la comida, los cuartos, la ducha el baño, todo. Está muy bien. El peso me siento muy bien, con mis compañeros, con los educadores. Cuando tenía problemas o algo, aquí me han ayudado mucho. A resolverlas, a, a tener una solución, muchas cosas. Pues que antes, que me gustaba mucho el fútbol, no podía apuntar ni nada. Y cuando llegué aquí a la Fundación, he podido jugar fútbol, apuntarme a clases. A, a un equipo, a todo. Hacer actividades por la tarde. Me llamo Ciania, tengo 17 años. Antes he estado en cocina, en lo cual he aprendido a cocinar muchísimas cosas. Y ahora estoy en en el servicio se pues, montan mesas, se servir a los clientes, te enseñan coctelería, te enseñan bar, te enseñan todo lo que hace falta a la hora de salir al mercado laboral. Cuando quieras trabajar en un hotel, un restaurante, en lo que necesitas en lo que se haga. Los profesores, cada vez que tienes un problema te ayudan en lo que sea. Con mi familia tienen un, un trato directo, eh, les comentan cómo voy y no sé, estoy genial. Las instalaciones son geniales, tenemos de todo, todo va súper bien, eh, nos hace el trabajo prácticamente la maquinaria, por decirlo de alguna manera. Cuando he tenido algún problema personal y tal, les he comentado por lo que he estado pasando, y ellos súper atentos, me han, me han ayudado en todo lo que han podido y la verdad que se lo agradezco muchísimo. Y estoy segura de que cuando salga de aquí saldré con un trabajo y no un trabajo cualquiera, sino un trabajo bueno en el cual me sabrán reconocer el esfuerzo que hago aquí. A raíz de mi experiencia yo le comenté a mi hermano por todo lo que estaba pasando que merecía la pena y él se ha inscrito a ver si puede entrar y que tenga la misma suerte que yo. Pues me siento genial, en realidad no... Por mí me quedaría aquí todo el tiempo que diera falta porque estoy súper bien, súper a gusto. Eh, me enseñan muy bien, son muy buenos profesionales y todos tienen un trato genial. Gracias a ellos he descubierto cosas que nunca podía haber descubierto, por ejemplo, me da Hungría y ha estado genial. Es una experiencia inolvidable que no se me va a olvidar nunca.